Sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? <risa> Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo viste? Creo que sus últimas palabras fueron, no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descubrir. Bueno, con o sin su ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. Wow. ¿Qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica. ¿Una ¿De qué? Uh, uh, Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace. De acuerdo, ¿cómo vamos a pasar? Ah. ¡Ten cuidado en cruzar esta cosa! Lo tendré. Muy pequeño para una tumba. Olvidé dejar a ese estúpido robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con eso? Eli. ¿Qué? Quiero hablar sobre eso. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? Las cosas pasan y seguimos adelante. Es que es suficiente. Lo sé, yo también. Bien, a la próxima día que veas, le disparo. Crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida. Si mueres de hambre, va a ser tu culpa. Ni piensas en buscar tu arma. Dile a la chica que arroje la suya ahora. Eli, haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tommy? ¡A cielos! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Demonios! Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Estás es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Uh. Todos terminamos involucrados en un punto. Eli, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Ah, es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. ¡Falsa alarma! Son amistosos. Estuvimos lidiando con asaltos Hay bandidos en esta área Estuvo tranquilo unos días ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Teníamos La activaremos otra vez No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos ¡Hey, Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento, volveré enseguida ¿Puedo? Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice ¿Cuándo anduviste a caballo? Mm, Winston, un soldado de la zona Él me enseñó ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después Eso sería genial Listo hey, Gracias, Tommy No hay problema Muy bien, sigamos recorriendo ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hauser y al resto para que me releven. Oh, no, estaremos bien. Solo ve a casa con tu familia. Son solo unas horas más. Lo resistiré. Bien. Tómalo con calma. Quiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y con Mel. ¡Joel! Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno, la guardaré por ti. Tommy, yo... Necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha, ganado. ¿Recuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, así? ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, no. Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... <risa> Hablas como Marlin. Hey amigo. Ese es Buckley. <risa> es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. <risa> ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te han puesto un millón, ¿a que funciona? Seguro, que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. Bien, eso está bien. ¿Cómo está aquí? ¿Estamos listos? ¡Necesito! ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo ¡No logramos, chicos! Buen trabajo, muchachos. Que alguien vaya a la bocina y le dé a María las buenas noticias. ¿Ves eso? Es bastante impresionante. Parece que debes dos millones. <risa> Bien, George. Vamos a hablar. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. No. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno, continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Oh, lo vamos. sé, la he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres, y nada. Tampoco lo hubiera creído, pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero ¿sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos, algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. Quieres equipos. Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad y quieres jugar al hermanito susceptible. No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí... ¡Bandido! ¡Deténganlos! ¡Que no vienen a la ¡Vamos a pagar por eso! <tose> ¡María! ¡Estoy bien! ¡La niña está conmigo! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! Venían de todos bien. lados. Luego María dijo tenemos bien. que correr. Entonces escucha. atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta. Tranquila, tranquila, escucha. ¿Y luego? ¡Ey, ey! ¿Estás herida? ¡No! ¡Maldita sea! Necesito hablarte. ¡De ninguna manera dile que busque a otra persona! ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Después. Bien. ¿Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿Sí? Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. ¡María! Aquí vamos. Tú, si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las luciérnagas. no tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con él. De nuevo, no te escuché. ¡Joel! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien. Ten Despacio. cuidado. ¿Allí? Sí. ¿Ves las huellas? Vamos. Vamos. Yo te cubro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. You're... Y a ah oui ça Vamos. Tiene que estar cerca. Buscaré por aquí. Ustedes. Revisa por aquí. Está oh. de oh. oh. oh. ¿A ¿Dónde fuiste, idiota? Sal de ahí, basura. ¿Qué esos son esto todos? ¡Es nuestro caballo! ¡Tiene que estar aquí! El área parece despejada. Santo. Creo que ustedes tienen que hablar. ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis. Decidir qué camisa iba con qué pollera es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? ¿Ah? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área. No, ¿qué hablo con eso? Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? ¡No puedo infectarme! ¡Puedo cuidarme sola! ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. ¡Y ahora te irá aún mejor con Tommy! No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¡Eli! Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel, pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto, o me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón, no eres mi hija, y sé bien que no soy tu padre, y seguiremos nuestros propios caminos. ¡Estén alertas! ¡No estamos solos! Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. ¡Despejado! ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. <risa> El baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad. Discutiremos esto al menos. Ya me conoces, Ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias. Parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Se llama Turnover. ¿Y si avanzas las 10 yardas, vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. <risa> Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Quédate, Calus. ¿Qué clase de nombre es Calus mi culpa, olvidaste preguntarle a Tommy el nombre Carlos Muévanse Ser Quédate con el caballo Iré a ver qué pasa ¿Estás seguro? Sí, no quiero que se escape Volveré enseguida Cuando era niño quería ser un... un cantante. Cállate. ¿En serio? Canta algo. Ah, no. ¡Vamos! No me reiré. No lo creo. Joe, por favor. <risa> Eso, oh, ¿Esos son monos? Sí, un montón de ellos. Robemos ese portón. Parece que también lo ensamblaron a este Hay un generador por allí Lo veo Bien, quédate ahí Cuida al caballo ¿Por qué no cuidas el caballo tú? Lo siento, me estoy poniendo nerviosa Cuídate Tú también. Oh, maldiciones poras. Abramos el portón. ¡Ja! ¡Lo lograste! Sí. Vamos, pasa. Muévete. Esos chasqueadores. ¿Crees que eran las No. No, no lo... No hay guardias. Nada. Sí, yo esperaría ver a alguien ya. Cerrada por completo. Tendremos que encontrar otro camino. Bien, no es lo que tenía en mente, pero funcionará. Dentro, vamos, niña, dame la mano. Ah, eso es, gracias. Busquemos para el lugar, nada útil. No hay nada aquí salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. Parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido. Tal vez no todos. Mantente cerca. Eso es bueno, ¿verdad? Si averiguamos a dónde fueron. Ah, ah, ¡Mierda! Um, probablemente chasqueadores, ¿no? No, los chasqueadores no se esconden. Luciernagas. Bien, quizás se convirtieron en monos con tanta investigación. digas? ¿Dónde es? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca, es decir, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Oh. ¿Quién demonios son estos tipos? No importa, sabemos por dónde ir, salgamos de aquí ahora mismo. muerto Revisaré esta área. Ustedes revisen. Uh. Uh. <laughs> <sighs> <laughs> Cielos. En el área está por aquí en algún lugar. Voy a mirar por aquí. Dispérsense. fuck Sí. Entonces... ¿qué... ¡El chico tiene detrás? un arma! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! Creo que estamos a salvo.